Ok, eh, hola es un nuevo video, el Mercurio 309 ¡Lol! Hey, ¿Qué pasa gente que tiene internet? Aquí Mercurio 309. Serie 9. Eh, aquí estamos en un nuevo video, qué loco, ¿no? Y pensar que hace un año, un año fue cuando dije, cuando voy a pensar, estoy pensando volver volver y, y pues. no lo hice. <risa> Honestamente, es, un, es el primer año, es, o, o sea, pasó un año para que grabara algo en este, en este, esta vez estamos con el Death Real. ¡Ya valió madre! Bueno, tengo una, muy mala puntería Bueno, tengo una, muy mala puntería <risa> eh, la pregunta es, ¿aún me seguirán viendo alguno? O sea, ¿aún todavía tendrán la compañía activada como debería de estar? ¿O, o, o ya abandonaron mi canal y dijeron, no tienen ya? ya valió y pues creo que ya no, es, ya no es un momento para... para... para seguirlo entonces, para seguirlo... Tengo que buscar el siguiente, honestamente no sé dónde está. <risa> Me pasó el... ¡Carro! ¡Corre! no no no ¡Corre! La vieja confiable, la vieja confiable No sé dónde está, ya no sé dónde está No sé dónde está Ah, ya lo mismo ¡Corre! Ah. Ya, se nos murió uno Vamos a abandonar a este A partir de... ¡Oh, ¡Hola! Ah. ¡Oh, no! Chinga tu puta, Manches, casi me matan esa cosa de lente y me rescatan esta mapa que una persona. Ah no, yo iba por, por el transformador, si es cierto. Ahí está. Sí. Tranquilo. En paz. Eh, iba a decirle... Iba, ya voy a subir a los ¡No, Manchester! ¡Corre! Así <risa> me pongo nervioso justamente mira que le voy a dar la vuelta si me tiro alguno mira que le voy a seguir dando vueltas ¡Ah! y... bueno, bueno. <risa> <risa> espero que no os haya asustado mira voy a intentar hacer esto de una vez eh, lo que por cierto me disculpo por el audio que yo tengo los lo probables me escuchan más bajo lo más probable pero pues ¿qué puedo decir? Pues, realmente no estoy en mi casa actualmente. Y pues.. Realmente estoy grabando con unas manos libres. Oh, Dios mío. ¡Aléjate de mí! ¡Oh! de mí! ¡Oh! Pata de dos ratas. ¡Oh! Pata de dos ratas. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Se mamó! <risa> no, tengo que meter, nada fake. Nada fake. Oh, Rayo, Luego la rescato porque estoy ocupado, honestamente. Yo ¿Sí o no? ¡Oh! La jornada me dejó. ¿Cómo te fuiste? Mira, que lluvia. <risa> ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo vi! ¡Yo lo vi! ¡Ay! Me faltó el maldito cuervo. ¿Dónde está? No están siguiendo? No. Yo voy a por ti, te voy a rescatar, tú tranquila. ¿Quieres te no te estés moviendo, te, vas, te van a matar. Ya te digo yo. Mira, mira yo cómo te salvo. Mira, yo cómo te salvo. Mira. No sé si esta técnica es muy profesional porque pues aquí estaba la persona y pues podría haber que, que venga para acá. Pero, vean el lado bueno. ¡Oh! Ahí me está conectado. Hola, no sé qué está jugando, honestamente, porque me está tapando el icono de grabación. ¡Oh! esto me acerca. ¿Qué es que está ahí? ¿Están reparándonos todos los demás o qué? Está lo que está ahí? Bueno, yo voy a seguir reparando este. ¿Por qué? Soy independiente. Soy independiente. ¡Ay, está otra cosa. No, oh, no me estorben! No me traten de sí. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No. Porque se pone la música. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Se lo que es un disputo, David? Siempre me pongo nervioso. Me pongo muy estresado cuando pasa esas situaciones, ¿sabes? Mira es lo que pasa, creo. Me va a llevar al gancho de atrás, verdad. No. ¿Sí? Sí, mira, sí, sí. Eh, Voy a intentarlo, venga. No, no me lleves allá. No. Mira, que me voy a mover, no, pero. ¡Oh! Mis dedos, mis dedos elásticos. Venga. Si se dan cuenta de si me está aparatando con el Creo que voy a morir en este momento ya. Ah, no. ¡Ah! mi descompórico! Compartan ahora sí el video. Porque ya voy a volver. Ya voy a volver. En este momento ya estoy grabando otros cuatro videos más. Y que nada más uno. Eso sí. Ya. Te lo cometo. Ganaré la próxima vez. Pero bueno. Este es el último episodio. Y nos vemos al siguiente video. ¿Qué es lo que decía llegar siempre? el siguiente? Creo que así era, ¿no? Bueno. Nos vemos al, al otro video. Adiós. Bye bye.